Alianza TS7. Ok. Mira, dímelo, Aquí dinámico. empieza el temblor. El elemento yo. original. ¿Saben, Boljo, pa? Vamos a ir partiendo en El dinámico. Dime lo dinámico. Representando al King of King. Okay. Movimiento símico. Somos los líricos, los versos bíblicos. Agarra así de su asiento que lo que suena flow no o ritmo lento. Tembló. Escudilla bien la letra y desecha ese perjuicio que en tu corazón infecta. Tembló. Tembló. Tembló. Tembló. Yeah, el que tú sientes como te recorren Los escalofríos temblores que por ti corren Es la presencia que hace que tu mal se borre El que, el que me socorre, él es mi fortaleza y mi torre temblor, la tierra tembló Cuando el Espíritu Santo de Dios se manifestó Él es mi ejemplo, y yo su templo Juntos ni renando el tiempo Con el movimiento símico Poder divino que provoca que se levante el paralítico En estado crítico, que conclusión en el específico Venimos llevando vida en el medio del Somos la guardia personal del rey mismo La élite guerrera, la fuerza combativa más letal En la tierra crecimos en tinieblas peleando la batalla Con palabras santa, diablo va tanta. Traemos refrigerio para tu garganta baleado a se le por confianza ¿Dónde están los guerreros? que le mete sin miedo? Damos vista a los ciegos Que no somos pioneros Somos niñitos raperos Solo a mi Cristo primero Guerrero Dale con Cristo primero corriendo mi atributo Aquel que está en el trono Cuando venga yo me asomo Escucho solo plomo A mi gente le gusta el ritmo Entonces le meto sin miedo Con, con el, el temblor. temblor Le damos a fuego Mételo fuerte con el temblor Siéntelo lento Dale, siente el flow Cristo se primero Ya yeah. Cristo se primero Simbrim bam bam bam bam temblor. Movimiento símico, Somos los líricos Los versos bíblicos Temblor Agarra a su asiento Que lo que suena flojo flow ya no es ritmo lento Temblor Escurriña bien las letras Y deseas en perjuicio Que en tu corazón infecta Temblor Simbrin bam bam bam bam Tembló. TS7 Ey yo Ok Una vez más Elemento original causando temblor, causando Ok temblor, a la temblor, siempre y bam bam bam bam, temblor, al sí. dinámico, temblor. Temblor. temblor, una vez más, temblor. ya, temblor, la gloria es para temblor. Cristo, Amén, temblor, hey, yo.